¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Otra Voz Deportes. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tatiana Murillo y voy a estarlos acompañando con toda la información deportiva aquí en Otra Voz Deportes. Así que bueno, sigan ustedes ahí conectados. Todas las redes sociales están abiertas para que ustedes opinen. Otra Voz Deportes y quién les habló.